blindadas las carreteras con motivo del periodo vacacional. Siguen las campañas políticas, al truco le sobran bailadoras y son de gobierno. Américo Villarreal Anaya asegura que el tema de la seguridad es una inversión. El otro candidato, el de Movimiento Ciudadano, Arturo Diego Gutiérrez, dice que las encuestas no son creíbles y más la de Morena. Sea usted bienvenido. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde la capital de Tamaulipas, lunes 11 de abril, 36 grados centígrados. Unos minutos, que se quede con nosotros, se lo vamos a agradecer. Nos vamos rápidamente al tema. Desde el pasado fin de semana arrancaron, arrancaron los operativos vacacionales en todo el estado de Tamaulipas. La Secretaría de Seguridad Pública le dice que puede viajar por las carreteras. La verdad es que fue un operativo que se puso en marcha este pasado fin de semana aquí en la capital del estado. Fue encabezado por el propio gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y desde luego pues también las otras autoridades Afortunadamente en el primer fin de semana de este operativo no se han reportado pues digamos eh, accidentes lamentables. Sí hay en ocasiones algunos que se han dado pero son producto de la falta de responsabilidad sobre todo de la población. Cuídese mucho, si usted va a viajar, va a salir en estos días tome con precaución la salida, vaya muy consciente, lleva a la familia, vaya a pasearse con tranquilidad a algún lugar turístico de Tamaulipas, se esperan que las carreteras estén muy, pero con mucha afluencia vehicular, pero además espera una muy buena seguridad. Y una última recomendación, si va a acudir a usted a algún centro recreativo del área rural, evite al máximo prender fogatas hasta este momento, continúa muy delicado el tema de los incendios forestales, tan solo el el ejemplo que tenemos en Gómez Faría, que es un lugar hermoso y precioso para pasar estos días, han dado a conocer hasta este, hasta este momento más de dos mil hectáreas que ha arrasado un incendio forestal en la Reserva de la Biosfera del Cielo. Tomemos conciencia de una situación muy complicada por la falta por la falta de lluvia, la falta de agua potable, pero ojalá y podamos todos nosotros colaborar con las autoridades. Y cuide mucho el agua también porque está habiendo muchísimos problemas. Vamos a otro tema. Bueno, pues continúan las campañas políticas. Terminó el día de ayer domingo, la primer semana. ¿Qué han hecho los candidatos que tienen más posibilidades con alcanzar la gubernatura el próximo 5 de junio? Hubo actividades, el truco se reunió con la base sindical. Mire cómo lo trataron los burócratas. ¿Qué, qué, qué? Bueno, amigos, unas campañas pues alegres como deben de ser, sin lugar a dudas, pero no se quede únicamente con esto del baile, del, del, de la guerra sucia. Vámonos a las propuestas, qué es lo que están haciendo, qué es lo que piden los candidatos. Mire ahí ve usted el niño, a Jacinto, nuestro amigo, ahí anda también con su acordeón. Más adelantito le vamos a presentar el video que se aventó, una buena bailada con el, el candidato. Ahí está nuestro amigo Jacinto, todo un ya un artista tan chiquito, la verdad. Vámonos al tema, oiga, bueno, pues después de haberse reunido el día de ayer este candidato en Victoria con los trabajadores de salud, atendió precisamente también a los eh, a los a, a los militantes del PRD y atendió también las demandas de los burócratas dejó en claro que es otro gobierno será desde luego muy diferente, les prometió el tema de las bases, habló claro, le hicieron preguntas las contestó, andaba un poco más malo de la garganta el candidato pero luego más tarde se reunió con perredistas pero mire la imagen que traemos del video porque hizo una caminata en la colonia azteca estas imágenes ahí está Miren nada más la columna de personas que acudieron a acompañarlo el día de ayer domingo por la tarde fue una columna impresionante fácil Fácil, hacia arriba de 8 a diez mil personas estuvieron presentes con el candidato El Truco. Arrasa su agenda el día de ayer en los primeros siete días de actividades. Al cumplirse la primera semana, precisamente el candidato eh, César Verástig, El Truco, arrasó con eh, encuentros multitudinarios como el que usted está viendo, con organizaciones civiles en las últimas eh, mediciones de encuestas, en su campaña de aire fresco, imagen, pues digamos, eh, descriptiva, descriptiva, ¿verdad? Y, y principalmente con sus propuestas ha descrito qué es lo que va a hacer en algunos temas con eh, a una vez si llega, desde pues, luego al cargo de gobernador, esta es una elección que vamos a vivir el próximo 5 de junio, habló de temas de la seguridad pública, ofrece paz, ofrece tranquilidad, y es el tema que nos debe de preocupar y exigirle a aquellos candidatos que nos ofrezcan paz, eh, que nos ofrezcan tranquilidad, desde luego también salud y educación, pero habiendo seguridad, hay todo, hay inversiones, hay empleo, hay desarrollo en todo lo que representa el estado de Tamaulipas. Así que, a exigirle a los candidatos que están haciendo, cuál es la propuesta seria para el tema de la seguridad, el empleo, desde luego la economía, y desde luego en la capital del estado, el tema del agua potable. La semana pasada le presenté Aquí en este mismo espacio, pues una encuesta breve, le preguntamos a la gente qué le pide, qué espera de los candidatos y todos pidieron seguridad, empleo, economía y en la casa de la capital de Tamaulipas, bueno, pues exigieron que cumplan, que no hagan promesas que no van a cumplir y que sean honestos. Hablando del tema precisamente de la, eh, de la seguridad pública, hoy hubo una conferencia de prensa el día de ayer también, el candidato Américo Villarreal Anaya, que está por los partidos Morena, Partido del Trabajo y Verde Ecologista, pues luego de ir a, a la votación para la revocación de mandato, el día de ayer, eh, se llevó a cabo aquí en Tamaulipas como a nivel nacional este tema, no nos queremos perder, hoy en la mañana hubo una conferencia de prensa, ahí, bueno, se le cuestionó algunos minutos, algún, entre otros temas, pues él asegura que las encuestas, pues que va muy arriba, y asegura también que la guerra sucia, pues también porque las, la otra parte, que los demás candidatos eh, están desesperados, habló de que su gabinete, pues dijo a la prensa, ahí imagínense quién va a estar conmigo, pero también hay que señalar un dato, hubo preguntas a modo, a muchos reporteros no nos dejaron preguntar cuestiones que no sé por qué, pero sucedió lo mismo en el arranque de campaña de la segunda vez, que hay reporteros en victoria de primera y reporteros o periodistas de segundo. Ese es un tema que también, ojalá pronto sus asesores le digan que no somos enemigos, queremos tratar bien el tema. Al concluir precisamente esta conferencia de prensa, le pregunté yo personalmente, ¿Qué opinaba del tema de la seguridad? Porque fue el reclamo número uno de los ciudadanos. Escuchemos parte de lo que dijo el candidato Américo Villarreal Anaya. Eh, la, la, seguridad, la seguridad es importantísima. Es el mayor servicio de la ciudadanía en su percepción de, de la solicitud de atención. Nosotros lo estaríamos viendo como. La seguridad desde dos puntos de vista, la seguridad como una inversión para realmente acotarla, reducirla y ver cómo se podemos hacer para hacer un cambio con situaciones más eh, técnicas, modernas, de inteligencia para poder ir resolviendo este problema y acotando este problema que obedece a situaciones eh, macroeconómicas, socioeconómicas que tendríamos que ver. Pero es una inversión en el sentido de que solucionándolo o teniendo esa percepción de que estamos en buen camino, Tamaulipas va a detonar. Por eso es una inversión. Con tantos privilegios que tiene nuestro estado geográfico, de localización, de riquezas naturales, de infraestructura que se encuentra instalada en nuestra entidad, teniendo la seguridad resuelta o acotada, va a detonar nuestra... ¿Ahora la mamilato, y, también, y también habría una situación de que por el otro lado tenemos que ser una sociedad que debemos de construir paz y que eso está otra vez en base a educación, a deporte, a cultura, a volver a rescatar actividades artísticas y de confianza en el tejido social y que de esa forma tengamos y construyamos juntos un gobierno con las características que les comenté, pero una sociedad participativa y colaborativa llegue a las metas que se proponen. Muchas, muchas gracias. Bueno, pues ahí concluyó la conferencia de prensa, desde luego habrá que escuchar las propuestas, faltan todavía, pues digamos, eh, siete, seis, siete semanas todavía de campañas políticas, van empezando sin lugar a dudas, vamos a escuchar a nuestros candidatos, vamos a pedirles, vamos a exigirles que lo que prometen lo cumplan, ¿eh? la verdad, tenemos que ser exigentes Hoy esta semana volveremos a preguntarle a la gente eh, sobre las campañas políticas, traeremos reacciones de usted, con mucho gusto nos puede mandar los comentarios, algún videíto, algo que podamos ver y con gusto lo vamos a programar. Bueno, hablando de la revocación de mandato, el otro candidato, estamos hablando de Arturo de Arturo Díez Gutiérrez. Y pues eh, él es el candidato de Movimiento Ciudadano, hoy también dio una conferencia de prensa y fue relacionado oiga, al, tema, al tema de la revocación de mandato. Eh, dice que los números no mienten, Tamaulipas ya no quiere a Morena, esto lo dijo este candidato Arturo Díez Gutiérrez y asegura que las encuestas, no lo estoy diciendo yo, oiga, hay que tener atención en esto, yo, eh, en las encuestas de Américo son simuladas, yo tengo otros datos, eh, dice eh, Juan Carlos Certuche, que es el coordinador de este partido político. Dijo, el bajo porcentaje de participación eh, ciudadana en la consulta popular por la revocación de mandato dejó claro que los ciudadanos ya no quieren a Morena en el gobierno. Esto lo dijo el candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura, Arturo Díaz Gutiérrez. Pero mire la imagen también que hoy nos hicieron llegar.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 esto no puede estar pasando, qué imágenes, en serio. Hubo otro problema en Tamaulipas, en, el, en la zona sur, detuvieron a tres personas, ¿sabe dónde? En Madero. Están diciendo que traían dinero comprando, oye, ves a votar ahí te va el dinero. Imagínense nada más de ese tamaño es la desesperación de este tema. Pero esta imagen, de veras, esta imagen, pues la verdad nos da una idea del tema de cómo está la situación de eh, Movimiento de Regeneración Nacional, muy agresivos, muchas de las personas que apoyan a este partido político y es algo que no deberíamos de permitir absolutamente, los mexicanos necesitamos estar unidos pero en paz, en tranquilidad, trabajando y exigiéndole a los candidatos de que se pongan a jalar porque es una situación muy, muy complicada. Tenemos también, oiga, el editorial de nuestro compañero José Francisco González Doria. No nos pudo acompañar en este momento, pero pues nos hizo el favor de enviarnos su comentario, Más vale que lo sepa. Más vale que lo sepa. Amigos, eh, permítanme este comentario para hacer justicia en la opinión. Ya pasó una semana de campañas de los aspirantes al gobierno de Tamaulipas, postulados por los partidos políticos que se inscribieron. Yo soy cazador de ofertas políticas. Yo voy a votar conforme el convencimiento. La mejor oferta política que descubra, ese será el motivo para mi voto. Pero yo no compro ofertas falsas. ¿Cómo que un Estado con austeridad más? Tamaulipas tiene más de 12 años de austeridad, por una u otra razón, todavía más. ¿Austeridad para quién? ¿Para el pueblo o para los servidores públicos? No, esa oferta yo no la compro. Tampoco compro la oferta de que vamos a empezar de ceros, de ceros sin reconocer todo lo que hemos hecho los eh, tamaulipecos durante los últimos 12 años con esfuerzo social, de ceros, empezar de ceros. No, yo esa oferta no la compro. Mejor preocúpense por buscar eh, eh, oportunidades de desarrollo para toda la sociedad en todos los niveles. Preocúpense más por las sillas que les han quedado vacías en los mítines en la frontera y en el sur. Preocúpense por otras cosas. Pero no me quieran vender desde ahorita un estado austero en donde siempre el pretexto va a ser. No hay, no hay, no hay. Muchas gracias por su atención a este comentario. Seguiremos en busca de las ofertas políticas para poder razonar nuestro voto. Que le vaya muy bien. Más vale que lo sepa. Muchas gracias amigos por habernos acompañado atrás de toda esta tecnología, nuestro amigo y compañero Gerardo Tobar, Paco Galindo desde luego, y a nombre también de José Francisco González Doria, le doy las gracias, y ahí le dejo este videíto del amigo Jacinto, que se echa pues digamos una bailadita con el candidato, con un candidato para no decirlo, usted lo va a ver ahí. pásela bien, muchas gracias, disfrute y estaremos en comunicación.